Invierno, infierno, no se endureció el frío como al hielo, cada vez más temprano lo veo todo oscuro, como un fundido a negro, hasta que me desvelo y me apuro, días de uno en uno y yo a cero, portándome bien como un niño por su caramelo, con ganas de juego pero sin salir de quelo, y el cielo fumigado son barrotes infierno. Aquí dentro, como el humo denso, como secretos que guardamos aunque pase el tiempo, porque prometimos guardarlos por mucho que pasara el tiempo, sé que todo llega como el hierro.